Hola a todo el mundo por ahí, del otro lado del Internet eh, Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este primer episodio de Freehead Freak O eh, Freak de tres cabezas eh, Nos encontramos aquí reunidos Kilroy, Italo y Sergio Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, acá estamos Hola, ¿todo bien? Eh, bueno, yo soy Ítalo eh, Estamos participando de este proyecto Que nos invitó Kilroy Y acá está Sergio Hola, soy Sergio eh, También, como dijo el Soy un invitado de, del señor Kilroy Espero que les guste a todos Bueno, gracias eh, Vamos a estar hablando de, de series eh, Para este primer programa elegimos eh, Separar en, en tramos, eh, lo que sería siglo XX, primera parte del siglo XXI, y una serie en emisión, tal vez. ¿Estoy en lo correcto? Eh, no, pero la, la serie terminó el año pasado, a fines del año pasado, así que es muy reciente. Es muy reciente, bien, está perfecto. Bueno... Eh, antes de comenzar eh, con, con, la, con, con mi parte, eh, ¿qué tal si nos adelantan un poco de qué van a hablar ustedes? Bueno, yo voy a hablar de Claymore, es un anime de 26 episodios de 2007, fue emitido en 2007 y está basado en, eh, en el manga del mismo nombre que... Eh, eh, fue publicado desde 2001 a 2007, eh, así que bueno, fue una sola temporada y voy a estar hablando de Clay. Yeah. Bien, ¿Y Sergio. Eh, yo voy a estar hablando de, sí, yo voy a estar hablando de Fruit Basket, que es un anime de 2019, que en realidad es una remake que hubo una rim, eh, el primer anime si se quiere se hizo en 2003 y el anime o eh, sea el manga es del de 1998 al 2006. La particularidad que tiene que la remake se hizo una vez que se terminó el manga. O sea que tiene un par de cositas ahí extras en comparación con el anime original. Claro, claro. Es medio una semejanza con Claymore. La primera versión del anime del que va a hablar Sergio fue hecho cuando estaba inconcluso el manga. Mi anime también, el Claymore 2007, los 26 episodios se hicieron cuando el manga todavía no había concluido. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre cómo se distancian el, eh, el anime del manga eh, Me parece que eso da para, para charlar bastante Y para comenzar entonces, para continuar eh, Vamos a remontarnos a la década del 60 eh, Con los picapiedra. piedra eh, ¿Me decís de qué está hablando? Bueno, eh, hablemos de la fiebre de los dinosaurios eh, los Picapiedra nos presenta un mundo en donde eh, conviven estas criaturas con, con los seres humanos y están domesticados. Eh, la fiebre de los dinosaurios eh, eh, en el mundo audiovisual eh, eh, durante todo el siglo XX fue eh, terrible. Eh, tenemos una producción impresionante. Y me gustaría hacer un repaso eh, de algunas series y películas que que, que, que, que tienen por temática o, o aparece de alguna manera eh, retratados los dinosaurios. Eh, esto es en los 60s y ya sabemos que la, la serie incluso tuvo continuación hasta, hasta los 90's con... El, con una película, pero ya en los ochentas, eh, saliéndonos de los Picapiedra, eh, es cuando comienza el, el verdadero furor de, de los dinosaurios en pantalla, con eh, películas de, como La Tierra antes del tiempo, de Don Blood y Spielberg. Eh, franquicia que luego sería adquirida por Disney eh, la, fa la famosa pie pequeño eh, no sé si, si, si la tienen en mente chicos yo lo que pensaba eran las películas de, con, con animaciones de Rey Harryhausen también bueno si sí, ya mucho de, es mucho más de atrás Revolution incluso y Dinos sí. Sí, sí sí sí sí sí con los esqueletos y todo eh, se, se me, se me salteó esa parte, pero es cierto, es correcto. Eh, de hecho, eh, tenés eh, dinosaurios también eh, en toda la parte de, de, del género de los Kaijus ahí enfrentándose contra Godzilla por ejemplo eh, la verdad que, bueno, volviendo, tenemos la tierra antes del tiempo, que eh, de hecho es un, una marca generacional, eh, por lo menos para mí, es una de las películas de animación eh, que más destaca en la época y que eh, da, da pie un poco a cómo se van a representar los dinosaurios eh, luego eh, en pantalla en términos de eh, si van a ser eh, amistosos o no con, con, los, con los humanos en este caso es un mundo total completo de dinosaurios pero lo que me refiero es eh, qué tan también qué tan eh, antropocéntricos van a ser, eh, antropomorfos van a ser, eh, y más adelante tenemos a Denver, el último dinosaurio, eh, una serie de fines de los 80's, en donde unos adolescentes descubren el, el huevo de Denver, y el... Este dinosaurio pasa a vivir con ellos oculto, a lo ALF. Eh... Eh... Aprendiendo a patinar, a tocar la guitarra. Eh... Y después así llegamos también a series como los dinoplatíbolos, en donde ya son dinosaurios extraterrestres. Eh, que vienen a, a convivir con los seres humanos. Eh, otro ejemplo es la, la, la tropa Reds, en donde ya eh, tenemos reptiles de, todos, de de todas índoles eh, eh, que ya viven en una ciudad. Y tenemos encuentros más futuristas, como cierta película con Guppy Golver, en donde eh, eh, su, su patiño es un, es un dinosaurio que es eh, es, es un policía eh, y tenemos una una película que se llama eh, eh, aventuras en ciudad de dinosaurio que me, me gustaría comentar un rato sobre sobre esa serie sobre esa película eh, que es eh, básicamente un grupo de de, de, de amigos que van al laboratorio de los padres eh, a, a ver un VHS y ingresan eh, por la magia de la ciencia <ríe> y la magia del cine a, al universo eh, de, de, de Ciudad Dinosaurio en donde deben eh, lograr que los protagonistas, que son unos pendencieros, unos pandilleros, eh, se conviertan en los héroes de la historia, antes de, de volver a su hogar. Y después también tenemos eh, películas como eh, de, de unos dinosaurios chiquitos, así de bolsillo, eh, que nacen de unos pequeños huevos. Eh, no sé si, la, si, si vieron algo de esto. Me, no me acuerdo, acuerdo la peli con Guppy Goldberg, que creo que es como de detectives, o ella es policía, una cosa Claro, de... sí, es, en, es, es un mundo futurista y ella, ella es policía. Eh, Kilroy, yo quería pensar en, en una, eh, cuando dijiste los picapiedras. Sí. Vos viste que cuando se crearon los picapiedras, en paralelo a los supersónicos y también eh, las, eh, Batman con Adam West, vos viste que en la época de los 60 las series tenían si se quiere, un tono más, no sé si la palabra sea infantil o más colorido, que eh, estaba queriendo aplacar una violencia callejera en los Estados Unidos, que son estas series, sobre todo eh, eh, sobre las minorías étnicas está el, el problema de Vietnam, el problema del, de los afroamericanos. Y es curioso que yo pensaba cuando se terminó Batman, la de Adam West, en el 68, en paralelo creo que fue la misma semana, se, se desataba la, la represión de Memphis, que mataron casi a, a 500 afroamericanos y también varios policías murieron. Pero creo que los 60 es una época de un contraste entre una sociedad muy violenta y que hay un intento de los medios de comunicación de querer aplacar esto con series... Por estas sitcoms, Caco, ¿eh? que, que son situacionales, ¿no? O sea, supersónicos es el futuro, Picapiedra es la prehistoria, hay una con romanos, me parece, también. Sí. Eh, siempre hay, sí, sí, sí. Es, sí es to to totalmente. Y, y, y lo hicieron durante todo el siglo XX y creo que hoy en día también se sigue haciendo eh, tal vez más... Eh, con, con personas reales eh, pero eh, en la animación también se hizo de hecho, tenés muchas series eh, que por, precisamente por la censura que había en la época eh, eh, se hacían de, de, específicamente de esa manera para para, eh, para pasar todos los, los, los, los protocolos, digamos, de family friendly claro yo te iba a decir volviendo puntualmente al tema inicial a los dinos. En... Yo me acuerdo de una serie animada de los primeros 90 que no, no sé si salió no sé si sobrevivió a la primera temporada. ¿Se ¿Te acuerdan de Cadillacs con dinosaurios? Bueno, Cadillac y dinosaurios no había llegado todavía a eso. Eh, sí, tuvo es una temporada sola. Eh, deriva de un cómic, Dinosaur eh, Tales. Aparte del videojuego que salió después que todos conocemos y recordamos, eh, y ahí ya también tenemos otra vez el regreso a la prehistoria eh, en un mundo de un mundo futurista y colapsado por, eh, por la sociedad humana y cómo, cómo lidiar con, eh, con, con, con este mundo que, que está tan... Mezclado Por eh, Criaturas de diferentes épocas Claro, sí, creo que ya eh, Esa serie salió Fue como el correlato animado De lo que había sido el furor Jurassic Park 1 Claro, bueno eh, la, la, Jurassic Park eh, es, es clave En los 90's, de hecho eh, tenemos eh, eh, eh, los noventas, con los dinosaurios, eh, el nivel de merchandising que se hizo es eh, inagotable. Tenías en los puestos de diarios eh, esqueletos para armar, tenías huesos. Eh, eh, los eh, dinosaurios de agua, me acuerdo. La, las dinosponjas. Sí, sí. Y bueno, también las revistas que eran informativas te traían como un diente ¿viste? simulando un hallazgo como coleccionable, muñecos bastante hiperrealistas de Jurassic Park, yo me acuerdo que era un estegosaurio, los materiales, era, o sea, había mucho énfasis y mucho, mucha mercadería, Sí, eh, estoy pensando en alguna otra serie animada, se me confunde con la de que son los tiburones, son, hay, una, hay una que son todos tiburones. No sé ah, sí, tiburones. Eh, eh, vos te estás confundiendo, tenés dos, tenés eh, una serie de Comic Street, eh, que son eh, que son, lo, eh, son tiburones adolescentes, eh, eh, tiburones jóvenes en, en, en, el, en el mar Y después tenés los Strict Sharks Que, eh, que ahí ya son, ya son mutantes el, el, eh, Creo que el colega Sergio lo vio eh. Sí, esa serie es una... A ver, yo escuché una reseña que diciendo que es una parodia de las tortugas ninja pero yo creo que la diferencia con las tortugas ninja es que Strip Sharp aborda temas más realistas como la, eh, in, la si se quiere ah. la separación o el racismo, porque los chicos que son hermanos son temidos y odiados por, eh, por su condición. Eh, es algo que las tortugas ninja en sí no lo abordan, pero muy diluido. Muy diluido. Claro. Sí, incluso. Eh, el tema el tema de, de los mutantes o sea cómo se trabaja los lo, lo, lo mutantes eh, en los dibujos animados eh, que eso Marvel ya lo, lo tiene recontragastado porque su eh, es el centro de, de, su, de, de todas sus historias eh, es un poco el, el, el, la idea de X-Men inicial, es como, un, claro. es como adaptar esta confrontación Martin Luther King es Xavier y Malcolm X es Magneto sí. y hay algo de eso, viste eh, en, en los 90 bueno se me viene a la cabeza la animación de los 90 el show de X-Men, que tiene un par de episodios dedicados puntualmente a, a los problemas cuando discriminan a los mutantes hay algo de eso Sí, sí, sí. Y, y bueno y y continuando otras, otras historias que quería recordar, eh, así como esta de los pequeños dinosaurios eh, de bolsillo, eh, también eh, surgieron otras historias que ahora no... Ah, se me fue. <risas> Nos derivamos hablando de... de, de los, no, pero de los... está bueno cómo la charla... Va derivando, ¿no? Sí, ¿Te sí, sí. De que los 90, fines de los 90, con dinosaurios puntualmente, el boom, no sé si es 98, es el, la, la Godzilla estadounidense. Bueno, estuvo, sí. Estuvo animado. Estuvo no. animado Godzilla. Eh, igual podemos debatir no un poco si Godzilla es, es un dinosaurio o... o, o, o o es simplemente una mera mutación eh, con con forma de con esa con esa forma de monstruo eh, eh, pero eh, es cierto que como venía diciendo eh, fines de los 80, principios de lo, y, y durante todo, todos los 90 eh, los dinosaurios estaban presentes eh, incluso los parchís tenían una canción que era dónde están, dónde fueron eh, eh, que repasaban toda la historia de, de los dinosaurios eh, a través de sus diferentes eras y, y se preguntaban si, si en algún momento iban a regresar, ¿no? Y esa era básicamente la, la, la premisa que, que recorrió todos los noventas, ¿no? O sea, la idea de si es posible eh, que en un futuro eh, regresen los dinosaurios. Bueno, el mismo mismo eh, me, me, me remito a eh, eh, eh, Viaja al centro de la Tierra de Julio Verne, en donde tenés un, un una, una un mundo prehistórico con dinosaurios claro que también, también que también se ven ve los X-Men con las eh, la ciudad, eh, eh, la ciudad de esa eh, la, la zona esa que se encuentra en la Antártida claro eso eso bueno también está el, la novela esta, creo que el escritor es el mismo de Sherlock Holmes es de Arthur Conan Doyle el mundo perdido el mundo perdido plantea que viajan a una región inhóspita donde todavía había dinosaurios. Sí, es eh, creo que es algo eh, para, para, para abordar. Algo muy amplio para abordar. Y, y, y lo traje en realidad a cotación de que, más que nada para que lo comentáramos un rato entre los tres. A ver a dónde nos disparaba. Porque... Eh, y hacer este, este recorrido, ¿no? De, sí. eh... es, que es interesante el dinosaurio como un furor de ese punto preciso que marcas en los medios, ¿no? En, en animación, en películas que ya son a un público más amplio. Si bien la frontera de la animación de los primeros 90 nunca está del todo trazada, viste, nunca se sabe muy bien qué es infantiloide y qué no. Siempre había cosas implícitas en estos shows. Pero el dinosaurio está, como, como otras cosas, qué sé yo, esto que planteábamos hace un cachito, esta idea de las tortugas, ¿no? Animales que asumen forma humana, tienen habilidades, o el ninja, el mismo ninja, ¿viste? Es otro fenómeno de finales de los 80, primeros 90. Eran como tropes en un punto. Claro, sí, no no, no no no no podían faltar en ningún lado, claro. en todos lados tenían que, que, tenían que enchufar un dinosaurio. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, eh, la versión live-action de de, de, de de Super Mario remite un poco a los dinosaurios también. Y iba a decir que hay algo de ese furor en esa película, ¿viste? Claro. Que, si me fue el nombre de este oponente, que es el oponente más genérico del juego. Bueno, pero el, el que están, cuando están en el ascensor, que los hicieron como tipos gigantes con cabeza pequeña mismo Y el mismo Koopa, el mismo Koopa eh, Bueno, de hecho Yoshi es directamente un velociraptor Claro, ahí, ahí la película Hace algo raro porque Lo que es caricaturesco en el juego Lo, lo muestra en una adaptación perso Una interpretación bastante personal Y por momentos medio Medio de pesadilla Se distancia mucho de lo amigable del juego Te plantea dinosaurio, es como una interpretación Literal que hicieron sí. eh, Es un experimento raro A la hora de adaptar eh, videojuegos Mario bueno, siempre hay un componente reptil en todas las cosas noventeras ¿viste? Mortal Kombat, tiene que estar reptil también es, es como claro, es como que eh, no, no, no puedes prescindir de, de, de reptiles y anfibios eh, tienen que estar ahí eh, como criaturas eh, acechando ya sea eh, como lo, lo, los héroes del momento o, o, o los villanos Pero siempre tienen que estar Es que eran, viste Las series de los 90 de diverso tipo Siempre están medio compartimentadas En episodios temáticos Y siempre hay uno de viaje en el tiempo Y viaje en el tiempo ponerle, Yo pienso en las nuevas aventuras De Johnny Quest sí. ¿Viste que Algunos episodios tienen Viajes en el tiempo ah, Ponerle 70 millones de años Que están los dinosaurios eh, otro ejemplo, en Dragon Ball Está el dinosaurio, pero como algo más Que está algo secundario Claro El tema del dinosaurio es eh, Si se lo compara con sus orígenes Bueno, orígenes no, sino en los 60 Con, con los picapiedras Es como el humano En los picapiedras tiene la habilidad de amansarlos o de adiestrarlos para que sean ayudantes de, la, de las máquinas, porque si te pensás había una Las En hasta cumplen la función de las máquinas. Claro, como que hay una fe en la capacidad humana de dominar la naturaleza. Y sí. también Jurassic Park demuestra que si bien el humano intenta clonarlos y dominarlos, en una el dinosaurio se enloquece y mata todo. Es una fuerza incontrolable. Eso, si bien Jurassic Park es muy comercial, por, sí, sí, sí, por obvias sí. razones es realista en el sentido de ver... Pues, como una bestia que es, son los dinosaurios Tienen la capacidad de lastimar a, a un humano es lo mismo que los caballos o elefantes Esta, esta idea del hombre jugando a ser dios claro. que, ¿no? que clona algo, que lo excede y lo destruye sí. es, es un poco la idea, de, la idea de Frankenstein llevada al extremo eh, Voy a jugar, con la, a crear algo Pero eso me puede, es una fuerza que me termina destrozando sí, sí. sí, de hecho, bueno también me estoy recordando Otra serie de Hanna-Barbera que también... Eh, figuraban dinosaurios eh, como Dino Boy por ejemplo eh, y, y es siempre la misma premisa ¿no? Se, se, son mundos salvajes eh, considerados salvajes eh, de, desde un punto de vista eh, eh, bueno eh, positivista eh, y y y, y es el ser humano eh, luchando por sobrevivir. Actualmente, de hecho, nosotros. Te sé lo digo si, en pero una. Actualmente, actualmente, actualmente nosotros eh, tuvimos eh, Primal de Henry Tartakovsky. Eh, que... Claro, bueno, yo te lo iba a decir en una perspectiva gamer. Uno de mis primeros recuerdos en juego de PC es Carnivore. Sí. Que es un shooter de, de, de cacería También es todo jurásico O el Turok También Para quienes jugaron Nintendo 64 O sea, viste, estaba Era, era, era uno de los grandes temas de los 90 el, el, el mundo prehistórico La amenaza del dinosaurio Bueno, después en la Playstation hay una traslación con los Dino Crisis Que es como el Resident Evil Con, con dinosaurios Pero posterior eso, ya en los 2000 Pero sí, está Está como algo bastante presente Sí. Eh, sí, creo que es. Eh, eh, para para, para no, no alargarla más y poder pasar a Claymore. Sí. Creo que eh, es un poco lo que estaban diciendo antes, ¿no? Pensar cómo eh, en el siglo XX, porque eh, vos en la actualidad no, no se ve mucho esto. Pero, excepto por las películas que, de Jurassic Park nuevas, la nueva trilogía que salió. perdió vigor. Perdió vigor. No, no es algo que esté tan presente esa idea eh, de. De que, de que. bueno, por primal, salvo por primal también, ¿no? que lo, lo, lo enriquece completamente este, esta, esta visión de que. Eh, eh, so, el ser humano es muy frágil y, y siempre tiene que estar eh, o buscando el balance o, o, o destruyendo todo, ¿no? Creo que los, los dinosaurios, los dinosaurios en, en, en, en, en el mundo audiovisual eh, siempre es el, eh, es, funcionan, funcionan como, como, como esa crítica, ¿no? Entre... Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a destruir el planeta? ¿O, o, o, ¿O vas a convivir con el planeta? Claro, o vas a despertar una fuerza que pensás que controlás y te, te, a la larga te puede destruir. Claro. Ah, eh, quiero agregar algo bueno de las trilogías nuevas de Jurassic Park. Vos viste que un, un mensaje, si se quiere, un mensaje más... Algo... El debate es, los humanos trajeron a la, a la vida los dinosaurios, pero existe el peligro de que estos an nuevos animales destruyan toda la ecología. Los humanos son los encargados de proteger la naturaleza bajo su dominio como dioses o dejarla a su libre albedrío. Y encima, en la película te postula que hay partidos políticos que están metidos en contra o a favor de eso, como que hay, eh, si se quiere, una... Lo problematizaron al, al concepto... Lo, de... Claro, lo problematizaron el concepto de ser los encargados de ser los dioses de la naturaleza y lo llevaron a la política. Sí, estaba incluso en juego la idea de, eh, como dice, usarlo como arma, no, no me acuerdo cómo le dicen en la película... Eh, instrumentalizarlo como un arma al dinosaurio, venderlo como un arma de guerra ponerlo en control sí. Sí, sí, sí, que eso ya se veía en las películas anteriores, pero no, no estaba de, tan desarrollado o sea, claro, yo creo que la, la trilogía nueva lo que tiene más allá de que considero que eh, es, es mala sí, <risa> eh, está, está retomando la premisa de la trilogía original o sea, tenés eh, el, el, el parque de atracciones, eh, otra vez, eh, las criaturas vistas para el entretenimiento del ser humano. Eso falla. Entonces, luego, eh, ¿qué hay que hacer? Hay que traficar con esas criaturas. Entonces ya pasa la parte del mercado negro. Cuando eso falla también viene la parte macro, que es eh, los dinosaurios adaptándose al nuevo ecosistema, eh, al ecosistema actual y viviendo eh, con, todo el, con todo el mundo, no solo con nosotros, sino con el resto de los, es, de, de los animales y las claro. especies que habitan la Tierra. Así que bueno, eh, ya eh, llevamos media horita de programa, así que vamos a, a cerrar este bloque siglo XX y, y pasar un poco a, a, a Claymore. Contanos un poco, Ítalo, de, de, de qué va. Bien. Bueno, Claymore es un anime de 26 episodios que fue emitido en la televisión nimpona en el año 2007. Eh, es una adaptación de es la adaptación de un manga eh, creado por Norihiro Yai. Eh, el manga debutó en la Shonen Jump, una publicación mítica, ¿no? Eh, un montón de títulos que luego trascendieron mucho, empezaron como publicaciones de la Shonen Jump. Y bueno, Claymore eh, debutó en junio de 2001 como publicación. Luego pasó a otra revista, la Jump Square, y fue saliendo hasta eh, el año 2014 cuando concluyó. O sea que entre 2001 y 2014 salió el manga. Eh, sí, es bastante, es bastante. El, el anime fue realizado en 2007, son 26 episodios. Madhouse fue el estudio que lo animó. El mismo estudio de Vampire Hunter D, la peli de 2001, de Ninja Scroll también. Bueno, Madhouse es bastante famosa, tiene un estilo bastante característico. Eh, Está ambientado en un a ver cómo llegué yo a Claymore no es un poco contextualizándolo diría que había visto Berserk y había quedado muy manija de fantasía medieval a la oscura pero vi listas de recomendaciones y Claymore siempre surgía como un nombre que se repetía viste ahora claro voy a tener que aclarar unas cosas vi que hay un par de generalizaciones como diciendo bueno eh, es como la versión con chicas mágicas de Berser, Claymore. No, no, no. Son dos cosas muy distintas. Es fantasía medieval oscura, pero creo que son propuestas muy, muy distintas. Claymore está ambientado en, en un mundo medieval, donde todo el entorno, los trajes, la arquitectura asume formas europeas. Es un entorno medieval europeo, eh, en el cual las personas, los humanos, son amenazados por unas criaturas llamadas los Shoma. Los Shoma son una suerte de demonios, si se quiere un tanto vampíricos, que se, se alimentan de humanos. Eh, la protagonista es Clara, en la pronunciación japonesa en el show siempre se la llaman curea, y Clara es una guerrera dentro de lo que son las Claymore. ¿Qué son las Claymore? Las Claymore son mujeres... Que voluntariamente Mediante un tratamiento Deciden convertirse en mitad Yoma Para así mejorar sus habilidades de combate Y ser las defensoras De la humanidad Contra los Yoma El problema es que cada Claymore tiene que Saber balancear Su lado Yoma con su lado humano Porque si liberan mucho su poder Yoma Pueden terminar convirtiéndose totalmente En una de estas criaturas Y y perder su rasgo característico humano Sí, yo, yo le quería agregar una cosa Si bien no vi Claymore El comportamiento O si se quiere, cómo se caracteriza a, a, a las Claymore Es parecido a, a Blade Viste que Blade era Un mitad vampiro eh, Que tenía que pelear contra otros vampiros Para defender la humanidad Pero esto lo hacía Si se quiere ser odiado Por los humanos que es el protegía Es como una contradicción Es... Yo los defiendo, pero soy mitad lo que ataco, pero a su vez tampoco soy enteramente humano. Es como una, una eterna, si se quiere, una, una desgracia continua del, de los protagonistas, pero como que ellos están en una especie de limbo, si se quiere. Bueno, acá, ¿viste? Claro, es muy inter... me encantó la, la comparación, me, me encantó que trajeras Blade a colación, porque Blade para mí es uno de los grandes hitos de finales de los 90. Gran película, Blade 1. Eh, a... Y bueno, la 2 también me gusta, que, que la dirigió del Toro, si mal no recuerdo. Eh, lo que pasa acá, yo no vi ese rechazo en Claymore, si sí hay un ostracismo de las Claymore. Claro, no viven con el resto de los humanos. Es más, son como una señal de que algo anda mal. Si las tenés que contratar es porque tenés Yoma en tu aldea y viste. Y también es medio trágico cómo llegan a ser Claymore. Generalmente son niñas huérfanas que vieron morir a su familia. Se vuelve algo muy personal y voluntariamente se meten en este mundo y. y pero la gente les teme, viste. O sea, son como desahuciadas de. de, o, o Vive, de... Claro, viven en una existencia en los límites de los dos mundos: entre el humano y el Yoma. Eh, y, bueno, el nombre también deriva de la espada que cargan. Cada una carga una espada gigante en la espalda, que es con lo, el, el arma con la cual combaten. Eh, cada una tiene... Eh, la serie, si bien creo que tiene aciertos, en eh, los primeros cuatro episodios estaba bastante enganchado, también no sé si profundiza mucho, en, ahora voy a ir un poco más a esos aspectos, en lo que es la caracterización de los personajes, ¿viste? A veces el diseño está bueno de la protagonista, pero después cuesta un poco diferenciarlas. Si bien cada una tiene distintos, distintos carácter. Eh, quería agregar que sí, a ver, esa es una cosa en la, si se quiere, en la industria del anime, o sea, es hacer un personaje, en este caso, femenino, la base, o sea, eh, las proporciones, todo, y, y la única diferenciación con, para diferenciarlo en una serie es cambiar el color de pelo y el de los ojos. Eso se ve, por ejemplo, en Sailor Moon. Si vos ves Todas las chicas son iguales, solamente que la única diferencia es el, el color de pelo, de distinto, y los ojos. Pero en sí, las facciones es la misma. Eso creo que es para que lo, eh, los productores del anime en sí no, no trabajen tanto, o si se quiere es un ahorro de, de trabajo, pero si se quiere afecta la calidad del producto o de la animación en sí. Sí, por ahí no hay individualización. Claro. Eh, sí, había una que era más fuerte Que era más musculosa hay, hay un par de cuestiones así Creo que lo más interesante de Claymore es el lore Digamos, que plantea ¿viste? En especial en los primeros episodios Un defecto que le noté es que después fui Siguiendo viéndolo por inercia No, estaba, no, logró in, no logré engancharme a full Pero capaz que soy yo ¿eh? No, no dejaría de recomendar el producto Y bueno, cada Claymore tiene un estricto código Que tiene que seguir eh, Clara rompe esto al tomar como protegido a un huérfano. Ella mata, lo, lo, lo, mata a los Yoma que estaban atacando a su familia, lo protege y lo toma como... Él la empieza a seguir, un chico que se llama Raki. que creo que es otra cosa que un poco me fastidió, viste esta idea del chico indefenso, que también es un ayudante. Me pareció un poco tedioso el personaje. Eh, Forzado. No sé si forzado, eso viste, a ella la pone en un dilema, porque al, al viajar con Raki está rompiendo las reglas, digamos. La pone en el código de las Claymore. Eh, si bien no afecta a la determinación de Clara para combatir contra las criaturas, ahora tiene también que protegerlo a Raki, viste, que la, también sirve para que se vea un lado un poquito más sentimental de ella, viste. Eh, sí, está generando el efecto dramático de la serie. Claro, claro. Me, gusta, me gustaron algunos de los diseños de los monstruos. Mi episodio favorito, no recuerdo si son el, el 3 y el 4, que están en, con un Continuará unidos, que van a, a una ciudad grande. Me pareció que es el único episodio donde en vez de no verse una aldea, o el único, los únicos dos episodios donde se ve una gran ciudad, los Yomas están atacando una urbe, digamos, y hay una gran catedral. Ese episodio me encantó. El episodio donde... Van a las ciudades, es uno de los que más me gustó por el cambio, ¿viste? Si no, siempre aldeas medio desoladas Y las Claymore van de aldea en aldea eh, Por ahí se pone un poquito monótono eh, Me gustan los diseños de los monstruos Ya comentamos un poco lo que me pareció el diseño de las Claymore Si bien creo que Clara está ok eh, eh, Cuando se transforman en el combate de ellas también está bien logrado Ahora, esto igual... Eh, estaría un poco dentro del eh, del género de las magicalidades en algún punto sí, sí, en un punto sí Porque cada una tiene habilidades Es como la versión más oscura y Hay una violencia, sí, pero no llega a extremos viste Por eso yo siempre digo, guarda con compararlo con Berserk A mí me encanta Berserk, me voló la cabeza Pero Berserk... Se va a unos extremos que Claymore no los toca ni... Lo cual no es un, de... no es un defecto tampoco, ¿viste? Está... Está bueno que haya distintos tipos de productos, pero... Este es un poco más amistoso para... Un público más grande, digo. Berserk es como... Puede ser bastante duro. ¿no? bastante Claymore es oscuro en el seteo. Si bien hay cosas fuera... O sea, ¿viste? Hay, hay muchas cuestiones de gente que pierde su familia por los yomas Pero... Conserva de base mucho de las Magical Girls en un seteo de fantasía medieval oscura. Hay mucha acción, eso sí, la acción es un elemento central del show. Eh. Pero si buscas lo que sería, viste, personajes profundos, algo similar, lo que. A una, voy, a, voy a permitirme, ¿no? Compararlo con Eva. Si querés ver, no vas a encontrar nada semejante a Eva o a Berser, que acá en, en profundidad psicológica. Si vos querés una trama compleja con muchas subtramas, tampoco. Pero si querés acción con un lore interesante, y esto que decías vos, eh, Kilroy, la idea de las Magical Girls en un mundo de fantasía medieval oscura, no creo que no creo que, que sea malo, no creo que decepcione, pero viste, a mí me termina dando una impresión de 758. Si bien hay que tener en cuenta que el anime se hizo sin que el manga estuviera completado. Hay quienes hoy día exigen una remake. Eh, el arte está bien, es un estilo medio sombrío. Eh, se nota un poco que tuvieron que recortar fondos cuando son las batallas. Hay un par de cortes, ataques que se repiten. De nuevo, ¿viste? Todos los troughs de las Magical Girls. Sailor Moon también era la transformación repetida ad infinitum, ¿viste? <ríe> hay que ahorrar. Y la eh, música... Bueno, tiene un soundtrack que salió en CD en el mismo 2007, el opening está bueno, eh, por ahí después es medio repetitivo lo que son las composiciones orquestales, hay una para las batallas que se repiten bastante, no sé si destaca tanto el, el OST, eh, el diseño de sonido de los de, los, lo, los choques de espadas y demás está bastante bueno, hay como toda una idea de horror gótico en las puertas, en, en, en este, por ejemplo, este episodio de La Catedral tiene mucho de eso. Eh, Lo recomiendo, sí. sí eh, no sé si es la premisa más profunda, pero le puede gustar a, a cierto público. Eh, tiene buena acción y es una alternativa de fantasía medieval oscura. Si no querés ver Berserk o Attack on Titan... Yo diría que es el tercer gran anime de Fantasía Medieval Oscura ¿ví? Tiene su fandom, hay figuras de acción, estuve viendo Y veremos si hacen o no la remake El manga terminó en 2014 Así que no sé si, no sé si seguirá vivo el interés para que se lleve a cabo Pero le pongo un 7.58 Ah, está bien, se lo estás puntuando bastante alto igual Sí, sí eh, ¿Quieren que pasemos a Fruits Basket? Adelante. Bueno, eh, Fruits Basket es un anime de 2019, que en realidad es una remake de un anime que se hizo en 2001. Eh, la creadora del manga, que también es el mismo nombre, es Natsuki Takaya. Eh, la publicación del manga se hizo de 1998 a 2006 es decir eh, ocho años que dentro de todo es bastante para un manga eh, considerado eh, Shoujo -shou, que se pronuncia me parece sí o sea básicamente es el eslandang para con todo con todos chicos los chicos estéticamente bellos eh. sí <risa> pasa que también el tema es que Vos si lo ves por afuera Es así, es, estéticamente Está estilizado Todo Pero eh, yo lo vi Y lo pondría en una categoría Como un realismo mágico Porque la premisa es así La protagonista es eh, ¿cómo se, eh, Perdón Se llama eh, Toru es una chica de 16 años que queda huérfana de, a ver primero, el padre de ella murió cuando ella tenía 5 años y fue criada por su madre y ella no, no tiene hermanos tenía una relación si se quiere, muy profunda con su madre, por vivir solamente con ella y una mañana se despierta que su madre murió en un accidente a partir de esto ella tiene que vivir con su abuelo que es un hombre mayor, pero eh, da la casualidad de que en ese momento su casa tiene que ser refaccionada porque hubo un terremoto. Eh, para no molestar a su abuelo, se va a vivir a una, a una carpa en el medio de un bosque cercano, pero ella le mintió a su abuelo diciendo que iba a vivir con una amiga. Cuando la piba estaba a vivir a un bosque, eh, se entera de que eran... Eh, un territorio, eh, territorio, no, un terreno privado de una familia muy rica, los Souma. Ella dice que si se puede quedar y les va a pagar alquiler y todo, y le dan eh, vivienda en una, en una casa que tienen, en una casa de campo, que dicen ellos. Ahí viven tres hombres, eh, Kio. Que es, si se quiere, el, un, uno de los protagonistas Yuki Y Matsumoro Que es, el si se quiere, la figura Adulta del, del trío Los dos chicos, Kyo y Yuki Tienen la misma edad que ella Porque van a la, a la secundaria con ella Si bien la conocen no, no se llevaban O sea, hasta ese momento eran Van a la misma escuela Pero no, no pasaba nada ¿Por qué es realismo mágico? Esta familia Souma tiene la maldición, si se quiere, de estar con el... Eh, están, si se quiere, vinculados a los espíritus del zodíaco chino. Cuando una persona del sexo opuesto los abraza, se transforma en un animal del eh, zodíaco chino. Yuki, que es la rata, si una mujer lo abraza se, se transforma en una rata. Eh, el más adulto... Matsumoro. Matsumoro, si, se, si lo abraza una mujer se transforma en perro. Kio, que en realidad se transforma en un gato, que no está en, la, en, en el horóscopo chino, es eh, basado en, el, en un cuento popular de... ¿Qué folclore de chino? O no, es folclore japonés. Claro. Que en este cuento el gato fue engañado por la rata para eh, eh, para pelearse con Dios y esto es muy, un dato muy importante si bien es algo si se quiere obviamente fantástico los personas que están muy son personas muy, eh, muy reales o sea además la situación también fuera de, de esto del de horóscopo chino porque en una vida, por ejemplo, en la vida de Toru, una cosa, una cosa tan frágil como es la vida humana eh, puede cambiar todo para mal, porque ella pasó de vivir con su madre en un departamento a tener que vivir en, en una carpa, porque no tenía dónde ir. Además, la familia Stasoma es una eh, familia muy tradicional japonesa, que está dominada por Akito, que es eh, la reencarnación de Dios. De, en, en, el cuento, en el cuento este japonés él tiene el poder de dominar a los otros eh, 12 miembros, en realidad serían 13 con el gato de, lo, eh, de la familia Souma él es un, también un chico de 16 años que tam, ahí se puede ver el llamado complejo de Dios o del niño Dios a este niño, se, desde que nació, dijo, bueno, vos sos Dios, todos tus caprichos se pueden cumplir, todo, y la familia, o los adultos de la familia, le cumplían todo. Es un ser egoísta, que disfruta torturando a la gente, y es un claro ejemplo de cómo la psicología de, de un infante, si no se le dan los límites adecuados cuando es, si quiere, en la edad edípica, eh, se manifiesta. Bueno, hay una idea, ah, no, no sé si se asocia, hay un episodio de cabo y Vivo, el del payaso Pirot Fu que dice, no hay nada más brutal que un niño con un poder ilimitado, que el payaso tenía la mente de un niño, y, y, pero un arsenal increíble y poderes increíbles. Yeah. Sí, me, ver, me, pero... me, parece, me parece muy interesante, como estás comentando eh, de qué va el anime, pues... Eh, a mí personalmente en, en la estética de la, lo que siempre veía que se presentaba eh, no me llamaba porque me parecía que era un eh, que era un, una cosa una, una comedia romántica eh, con con cosas de deporte de fondo y, y, y no, ver, eh, no tiene no tiene nada de lo que me estás comentando en ningún momento me tocó el deporte tocó la el... no con deporte no tiene nada y a ver, algunos lo, lo ponen como comedia romántica, pero en sí romántico eh, tiene muy al final. Y si lo que tiene de, si se quiere, negativo para mí es el humor, los remates cómicos están como forzados, porque en sí es sí, un drama. Claro. Eh, como decía, esta um, Aquito que es la que en realidad es, es eh, si se quiere, la cabecera de la familia Souma. Claro, tiene, tiene, tiene la obligación de, de, de, de, de generar el alivio cómico Pero eso va en detrimento de, de, de, de, de, de, del estilo de la historia Claro También eh, pasa que eh, muestra de realista Cómo reaccionaría la sociedad y En este caso la sociedad japonesa a, Si se quiere un fenómeno así O sea, muestra cómo... Eh, hay algunas eh, flashbacks que muestran cómo los chicos, Yuki y, y, y Kyo, cuando son chicos de que van al jardín, accidentalmente las compañeritas los abracen y se transforman en gato y en rata. Y crea un revuelo impresionante. Ahora, la, la, las transformaciones, ¿cómo, o sea, cómo son, o sea los, los, los animales en los que se transforman, son... Eh, realistas, las transformaciones o... Claro, o... Sí, sí, sí, son, o sea, son eh, del horóscopo chino son exactamente una rata, un perro no es, no, es no, no, una rata literal Una rata, solamente que puede hablar hmm. También tiene la habilidad, si se quiere de que el, el, el yuki que es rata, puede controlar las ratas El otro, que es gato, puede controlar a los felines, y así Pero más allá de eso, no tiene una implicancia de poder, o sea eh, no, solamente pueden transformarse en animales y controlar a los otros animales de su, de, de su misma especie, pero nada más ¿qué te iba a decir? Eh, también el tema es que se va toro es como un un elemento nuevo en toda esta dinámica es el elemento disruptivo de la familia Claro, porque, por ejemplo, Akito decía, bueno, Yuki, vení y, y bailame o directamente no comas en un, en un día. Y, y él tenía el poder para hacerlo. Es como que... Y Toro es como una chica bondadosa, amable, que quiere ver todo lo bueno de las personas, aunque no la tengan. Que si bien es algo... Si se quiere un poco forzado al principio, después te das cuenta de que ella... Eh, es una humana como todos, ¿no? que si bien es optimista todo tiene su lado triste negativo, etc. y Toru va eh, relacionándose con cada miembro de forma distinta y va como sacándole su lado más bueno y concreto si bien hay resistencias pero también te da la pauta de cómo son los seres humanos, las dinámicas. También quería hablar de una eh, controversia que surgió en, en la temporada final, que esto fue en 2022, no, perdón, en 2021, sí. con el anime Full Metal Alchemist. En ese momento, en la plataforma, mi anime list es bastante popular se estaba rankeando cuáles eran los si se quiere los animes favoritos del momento eh, Fruit Basket le ganó, o sea fue primero en el listado y el fandom si se quiere de Full Metal Alchemist se propusieron entrar a votar negativamente para que saliera, eh, para que lo bajaran hubo si se quiere más que controversias le hice insultos al anime sin haberlo visto y el, la calificación llegó a bajar hasta el cuarto lugar, me parece una reflexión sobre esto es a ver, Full Metal Alchemist es el Shiseki. algunos lo dicen que es el Shounen por excelencia porque reúne todos los los condimentos ¿no? pero si alguien disfruta de, de este género como algo, si se quiere, del realismo mágico que es Fruit Vázquez, no, no creo que sea necesario, insult, más que insultar, sino despreciar al otro, porque ponele, mucha gente insultaba a Fruit Vázquez sin haberlo visto, por defender a solamente al alpinismo. Y creo que eso es un ejercicio, un ejercicio social vacío, porque no. Bastante cerrado. Sí, muy cerrado. Sí, de hecho al contrario, eh, yo te estoy escuchando y un poco que me lo vendiste, que me, me da curiosidad eh, quizás la forma en la que esté llevado no me enganche pero eh, el, la, la, la trama es interesante o sea, todos todo los, to, los temas, que, los, los tópicos que toca sobre eh, la decadencia humana eh, y, y sobre la posibilidad General generar distintos vínculos Me parece que es algo Muy interesante eh, Quería hablar sobre La semejanza, semejanza Con Claymore sí. Cuando Se estaba haciendo el manga Entre el 98 y el 2004 Se hizo La primera versión En del, del, del, eh, anime en 2001 Que es A ver incompleta porque no porque estaba a la mitad no y vi muchas reseñas de que lo dicen que está muy mal adaptado y los personajes son más vacíos en cambio en 2019 Es otra dinámica porque se había prometido o, o lo estaban anunciando que iba a ser más fiel al manga que lo cual en, en parte es cierto pero pasa que también adaptar eh, yo creo que adaptar algo 100% al manga es, primero, muy difícil. Y segundo, tenés que tener presupuesto y muchos capítulos. Sí, ejemplo. muchos episodios. Por ejemplo, la de 2019 tuvo 63. La de 2001, la primera versión, tuvo 26. Que en realidad es mucho para... Claro, es un anime de temporada. Claro. Eh, algunos calcularon que si se hubiera adaptado todo el manga, por lo menos llevaba... 300 episodios. Es Lo que, un que algo negativo, si se quiere, es que la primera y, y la primera y segunda temporada de 2019, que en realidad es una, en realidad es una sola porque sale toda la par, es que eh, está bien adaptado todo, pero ya en la tercera temporada hay como vaciamientos argumentales y, y por más que no, no leas el manga, te das cuenta. Además, hay un desarrollo de Touro que es la protagonista un poco raro. Es como que no, nunca te termina de cerrar porque ella es tan, tan así y no hay un desarrollo si se quiere de su pasado. Casi todos los demás están desarrollados menos ella e incluso al final, que es como un arco de historia no resuelto, digamos, que en el manga está, o sea, ahí en Claro. y Además también está, eh, hay como una traslación en el tiempo que también está en el, en el manga. En el manga hay varios arcos que, a ver, no sé si los quiero spoiler, tal vez sí. Eh, ella se queda con, con Kiyo, que es el gato. Ah, también me, me olvidé de agregar una cosa importante. Si bien el gato no está en el horóscopo chino, el gat, él se puede transformar en gato, que en realidad hay una maldición bajo el cuento este de que el gato fue expulsado por Dios por ser engañado por la rata Dios castiga al gato transformándolo en un monstruo si bien Kyo se transforma en un gato cuando lo abrazan él tiene un brazalete especial que evita que esa transformación sea algo bestial en el, en el, el transcurso de la segunda la tercera temporada su, su brazalete se rompe y se transforma en, en realmente en un engendro. Porque es si ves imágenes de lo que es el anime, son todas personas histerizadas, todo, y el, el bicho este es una cosa de tres metros, tiene garras, babé, es una, un, un monstruo. Y hay algo que postulan muy interesante en varios capítulos, que es que todos los demás miembros del horóscopo tienen un sentimiento de odio, lástima y satisfacción con Kio por él, lo que le pasa ellos piensan nosotros somos fenómenos, ¿no? nos transformamos en animales pero no somos como Kio que él es un monstruo de verdad es como que ellos están en la lona pero saben que hay uno que está más a vos que él y ellos se regodean con eso claro. es, es algo muy humano si, si te pone a pensar y es algo que, que, que se juega bastante con eso sé qué, qué opinas, Kilroy? Sí, me, me, parece, eh, me parece que eso es, es un punto fundamental y que si lo, lo supieron aprovechar para desarrollarlo eh, eh, es, eh, es interesante de ver eh, digo, cuáles son las miserias m, m, las miserias humanas eh, esto de sentirse superior ante una persona que está pasando una, una situación peor que la, que la tuya o, o, si te, o si vas a empatizar con esa persona y, y vas a tratar de, de hacer la vida menos miserable Claro, porque ponele, las únicas la única dos personas que simpatizan con Kio que es el gato, son su padre adoptivo porque incluso los, el mismo padre, el padre de él y la madre, lo rechazan por ser un monstruo. Y Toru son las únicas dos personas que lo alientan. Y tiene interesante que, si bien Toru eh, le da algo de impresión, no siente lástima por él. Porque una cosa que. Una crítica que hubo en el, en el anime del 2001 es que la Toru de esa versión sentía lástima por kio En cambio, en 2000, en el 2019, es un sentimiento de amor, comprensión, pero querer ayudarlo sin sentir lástima, que eso es, es muy difícil. Me parece de, de expresarlo bien, en ya sea en un anime, en una serie, en un film, es algo muy genuino. Sí, eso eso, eso está en... También pensaba en eso de las miserias humanas, sí. ¿Qué? Claro. Sí, está, está en otra en otra, en otra, otra parte. Es, es, es otro personaje. Si, vos, eh, si bien... Claro. Si bien son todos muy humanos, no están idealizados para nada. Quizás un toro sí por ser la protagonista, pero también tiene su lado humano. Es como que sí, no, no, no te muestra a alguien... Si se quiere heroico tipo Disney, ah, bueno, es una persona negada, todo. No, o sea, te muestra a alguien cómo una persona estaría en esa situación y te muestra lo miserable que puede llegar a ser. Porque ponele a Quito que es el dios, es o bueno, que en realidad es la diosa, es una persona miserable y algunos miembros del viejo también lo son, porque son personas que son rechazadas por su familia, más cercana. Que son sus padres. Y eh, siempre buscan. Eh, si se quiere una jerarquía. Vos sabés que estoy pensando. Hay un show. Esto de las miserias. Hay un anime. Que es de los primeros 2000. Sí. ¿Cuál es? Y tiene que sobrevivir que lo llaman el señor de las moscas en el espacio. Ah, ¿cómo se ¿Es Astra? ¿Puede ser que sea Astra Lost in Space? Puede ser. Porque básicamente el, el foco es lo mismo, es como las cosas horribles que se hacen los chicos como sobrevivientes dentro de la nave que están cero idealizados. O sea, las cosas horribles que se hace la gente entre sí. Me dijiste acordar un poco a ese anime. Y a ver, ponele, eh, si vos lo comparás, por ejemplo, con... Con el Señor de las Moscas es una película, si se quiere, brutal, pero es muy realista. Sí. Los pibitos no van a ser unos boy scout y van a estar todo en armonioso. Van a, a, a tener rajes así, me parece. No me, acuerdo, no, sé, no me acuerdo el nombre puntual de ese anime, pero cuando te escuchaba, pensaba en eso. Sí, es que es inevitable... ¿Vos no te acordás, Gilroy. No, no, no me acuerdo y creo que es inevitable... No hay, hay una cosa también. Sí, es, es, es inevitable esto de... No solo por una cuestión de guión, porque si no, no, no, no nos quedaríamos sí. enganchados. Eh, mostrar algo de conflicto. Eh, y, y que ese conflicto está intrínseco en... en en, en, en nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Claro, hay, hay una cosa muy post-Eva, que creo que yo, por, por ahí, es medio redundante decirlo, pero no está de mal, no, o sea, no, no no está mal señalarlo, eh, sin Evangelio no se harían eh, animes así. Eh, y creo que el, el, el anime de él, lo que está mostrando un poco, es eso llevado ya al extremo, ya como... Incorporado, digamos Claro, a ver, es eh, Si se quiere, es muy psicológico En cierto sentido, o sea, es algo Es un realismo mágico Pero realismo eh, Psicológico El tema es que también, obviamente, es algo Japonés y tiene ciertos Modismos y está Atravesado por lo que es el eh, la, cultura nipona. La, claro, la cultura nipona Muy bien, bien. Bueno, eh, ¿alguna otra cosa más para agregar? Sobre la, la música la... Eh, la música, a ver Diría que es algo genérica Los opening y los editing van variando Cada 13 capítulos, pero eh, Tiene de bueno que Cada animal, o sea, cada persona que está con el horóscopo chino Tiene su leitmotiv Claro, y tiene su, cuando se transforma hay como una una sutil eh, sonido de, de, del animal cuando, cuando grita, por ejemplo, cuando grita una bueno, rata, cuando huye un gato, pero es tan, o sea, como que lo bajan tanto, pero a la vez escucha, como que decís, ¿qué es ese ruido? ¿el diseño de sonido está bueno? Sí, eso, eso es cierto, el diseño está bastante bueno. ¿En las transformaciones? Sí. ¿Hay otro aspecto que se destaque o? Hay una también, en, en una si, si, no sé si es un problema, pero... En el manga está en el presente y hay arcos que van evolucionando. Toru y Kyo se casan, tienen hijos y a lo último se los muestran cuando ya tienen nietos. En el anime del 2019 hacen un salto de cuando se casan, cuando terminan lo que para ellos es la preparatoria, lo que es para nosotros la secundaria, y pasan en el mismo capítulo directamente cuando ellos ya son eh, mayores, cuando ellos tienen nietos. Saltos nivel justicia joven, que termina un episodio. Hay saltos de 5 años entre temporada y temporada. ¿verdad? Claro, ¿no? pero acá fue un salto de 50 años. ¡Uh! Sí, sí, sí. Una elipsis, claro, hace una elipsis muy grande. Claro. Bueno, creo, creo que está bien. Eh, la verdad eh, le voy a dar una oportunidad a, lo, a los dos animes mencionados. Eh, un poco también es la, la idea de invitarlos y de, de comenzar este ciclo. Que me traigan cosas que yo no haya visto. <risa> eh, y eh, para ir cerrando, si quieren hacer alguna suerte de conclusión de, de lo que estuvimos hablando, la, les comento un poco a la gente que nos está escuchando, la idea del programa es básicamente sentarnos virtualmente aquí los tres y conversar, o sea intercambiar sobre series que hayamos visto o, o cosas que, que nos llamaron la atención y, y generar una conversación. Eh, para entretenernos un ratito Y dejarles algo Así que bueno, eso Eso sería la idea de, de este programa eh, ¿Algunas últimas palabras que quieran nombrar Para seguir cerrando? Bueno, agradecer a, a toda la gente que está escuchando Agradecerte, Rodrigo Por, por crear el espacio para mí está bueno, esperemos que vengan más encuentros Y como siempre es un gusto Y una experiencia nueva para mí Sí, igualmente. O sea, yo también la primera vez que hago un proyecto o sea, se parte de una cosa así. Y espero que se repita. Y espero que la, la gente que lo escuche se entretenga y reflexione un poco. Que no sea como el, el tema este de la polémica entre Fruit Basket y Full Alchemy. Cosas. O sea, no, no que, que no haya un odio gratuito, si se quiere. Que, que le den ciertas oportunidades a, a, estos productos. a estos productos Bien, sí, sí, sí, que podemos dejar Y que, que esto también le, nos deje Algo a todos nosotros, ¿no? La, la, la posibilidad de, de, de conocer cosas nuevas De, de animarnos a De cualquier fandom tóxico Totalmente Bueno, bueno, gracias chicos eh, Esto se va a estar subiendo De las redes, en el canal de YouTube Y... Eh, esperemos el, el siguiente episodio que ya, ya, ya veremos de, de, de, de qué va a tratar. Gracias. Hasta luego. Saludos. Chao.